cuando me prejubilé, pues quería hacer algo, quería dar un poco de, del tiempo que en ese momento me sobraba y quería pues, ayudar a los demás. Conocí esta sociedad a través de una compañera del, del propio banco, me habló de ella y cuando me comentaron pues, qué era la Sociedad San Vicente Paul, cómo se había fundado, qué representaba, qué ayudaba pues me pareció interesante, me, me incorporé aquí al, a, como voluntaria al, al Banco de Alimentos y no solo es una ayuda física, que como, como estáis viendo, movemos muchas bolsas y vamos con fajas y todo para no hacernos daños, es también una ayuda eh, tanto para nosotros como para la gente que viene. Cuando viene la gente no estamos despachando como en un día, estamos preguntándole cómo estáis, qué tal vais, cómo van vuestras familias, eh, Qué problemas tenéis, eh, un poco de todo. Me llamo Lai, soy de Senegal, y soy mediador intercultural del centro eh, CERCADE. Hacemos un trabajo de acogida eh, de los recién llegados, los subsaharianos recién llegados aquí en Madrid. Atendemos a sus necesidades básicas y para dar respuesta a sus necesidades de, de salud, de alojamiento, de asistencia psicológica y de formación y de, de, de un poco del manejo del castellano. Tenemos también otras actividades que desearemos aquí, actividades culturales que facilitan un poco el proceso de integración de estos chicos se integran aquí en Madrid. Estamos en una panadería muy querida y apreciada en el barrio, más allá por sus productos también por la ola de sol y por el respaldo a la solidaridad que tuvieron en un momento determinado y que siguen manteniendo en las épocas más vivas de la pandemia. ¿no? En este establecimiento la gente aportaba recursos y además ellos por su parte también aportaban un exceso de producción que, que, que producían precisamente para atender esas necesidades tan vitales como es la comida para la gente, las personas y las familias que lo necesitaban. Que se veían sin recursos, de hecho en moda siempre eh, ...hemos eh, a, apostado ¿no? por ayudar a, a la gente del barrio... ...que es la gente que más cerca tenemos... ...y, y eso es, forma parte de, de, de la filosofía de Modera. Os quiero presentar a Antonio... ...Antonio es la persona que lleva este establecimiento... ...Los Citos... ...y que fue una de las personas que en su momento... ...colaboraron muy activamente poniendo este bar... ...este establecimiento a disposición... ...de las necesidades que tenían los vecinos y las vecinas... ...en el barrio de las Letras y en esta parte de la fiesta. Bueno, este es un bar, un restaurante... ...que abrió hace año y medio... ...cuando estábamos con el, el, el encierro, digamos... ...no sabíamos muy bien qué hacer, cómo apoyar... ...y a través de un amigo que participa en el banco... ...nos comentó que estaban buscando una cocina... ...entonces nosotros eh, nos propusimos... ...nos lanzamos a ello y... Hacíamos sí, 170 platos, pero dos platos diarios, o sea, eran 300 platos diarios entre primero y segundo. Una cocina muy pequeña, solo tiene dos fuegos. Nunca habíamos preparado comida para tanta gente y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, la verdad. Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí en el Mercado Anton Martín, en el Callejón. Estamos con Ángel Ovejero, que es el pollero de este puesto, que es una persona que, como tantos comerciantes de este mercado, en la época de pandemia estuvieron al pie y ayudando al tema de los alimentos que todos los vecinos colaboraron para recoger en malísimas circunstancias. Bueno, pues mi vivencia en personal fue bastante mala a nivel comercial, pero bueno, ...porque aquí éramos trabajando tres personas... ...y ahora mismo me queda yo solo... Que a nivel de lo que es el tema este de la recogida... ...pues la verdad es que ha sido... ...el barrio se ha comportado muy bien... ...todo muy bien organizado... ...así que nada, a ver si vamos saliendo un poquito ya del tema este... ...pero los primeros meses fueron muy complicados". Mucha gente del barrio... ...que ha estado ayudando mucho... ...y se vio que la gente... ...necesitada venía mucha gente a por comida... ...y nosotros, entre media de lo que podíamos... ...estuvimos ayudando... ...en cuanto a la gente venía para comprar... ...para dejar el banco de alimentos... ...y luego, particularmente yo... ...dejé la cámara para género perecedero... ...tenerla guardada para que no se pusiese mala. Los agroquinos te compraban por pues, lo que podían o lo que... ...te decían que si necesitaban algo en concreto y bueno pues se daba para el banco y, y nada... ...y la gente se volcó pero vamos, terrible. Venían más de 100 personas, venían a comprar a dejar cosas para el banco de alimentos... ...pero por cada puesto. Era como una vía de escape, la gente venía al mercado, compraba... Eh, ...se relacionaba con gente a la vez... ...lo que, te, lo que comentamos pues daban un poco pues, para la gente que necesitaba lo que fuera... ...pero no gente que le sobrase el dinero tampoco... O sea, no era gente de le sobrase el dinero, a lo mejor iban igual de justos o... Y ahora no sé en qué posición estarán también. O sea, que... complicado. Bueno, estamos delante de un espacio que es el solar de Púcar, que es un espacio que los vecinos llevamos reivindicando desde hace bastante tiempo. Eh, ...a la vista un poco de las carencias y necesidades... ...que tenía el barrio históricamente... ...es el único barrio en el distrito centro... ...que no tenemos ningún tipo de dotación vecinal... ...de ningún género, ninguna clase... ...y desde hace mucho tiempo veníamos reivindicando... ...este espacio que era propiedad municipal... ...para que revirtiera el servicio de los, eh, de los vecinos y las vecinas... ...en esta parte va a ir una dotación... Deportiva, con una piscina, zona deportiva, el cantón de la limpieza que históricamente había antes. Y en la parte de Costanilla de los Amparados va a haber dos dotaciones que a nosotros nos parecen súper interesantes y que son necesarias, sobre todo de cara a fijar a población y dar servicio y apoyo a la gente. Por una parte, una escuela infantil, cualquiera pues, que tenga, que sea padre o madre que, o que tenga niños, lo primero que necesita es un sitio, un espacio donde poder tener a esos niños, educar a esos niños y lo más cercano posible. ...a su casa... ...y por otra parte tenemos... Eh, ...en el otro lado... Eh, ...también una dotación para mayores... ...una dotación asistencial para personas mayores... ...no tanto lo, como lo consideramos un centro de día... ...como sí un centro de... ...recuperación, etcétera... ...para personas con enfermedades cognitivas... ...y luego en el, en el interior, dentro... ...va a ir una plaza vecinal... ...un espacio abierto, un pequeño parque... ...y entendemos que eso... ...da de momento salidas a determinadas cosas... Nos quedan otras cosas, que es por eso por lo que estamos reivindicando Gobernador 39, pero entendemos que esta parte va a ser o va a resultar una solución importante a muchas de esas reivindicaciones que hemos planteado históricamente. Y cuando hablo históricamente hablo más de 20 años, casi 20 años, hablando de este, de este espacio. Todos los jueves, desde hace un año, julio, nos reunimos para reivindicar un centro de salud digno con infraestructuras y con las necesidades que debería de tener un centro de salud. Paradójicamente, en el paseo Jane que habéis estado haciendo, eh, visitando los espacios de cuidado del barrio, llegamos a un centro de salud que no puede cuidar por pues, sus infraestructuras a los vecinos. Más allá de por sus profesionales sanitarios, porque este es un centro de salud que hace más de 25 años llegó aquí de manera provisional. Es un local que es un sótano, no tiene eh, pues accesibilidad, no tiene ventilación, y, y bueno, pues se nos prometió que íbamos a trasladarnos a un edificio municipal que hay aquí al lado, en campaña electoral, y eso poco a poco se ha ido diluyendo y estamos aquí cada jueves para recordárselo a nuestras autoridades que son nuestros derechos y que es lo que nos prometieron. Estuvimos colaborando con la asociación del Valle de las Letras y Sol en la recogida de productos para farmacia. La gente colaboraba con productos de higiene íntima, de higiene dental, de higiene corporal, de pañales, recogida de mascarillas, geles hidroalcohólicos, productos que en ese momento se necesitaban. Medialab, desde el momento sobre todo en que eh, ocupa el espacio superior, lo que es el espacio que conocemos hoy por Medialab, eh, se empieza a preocupar eh, no solo por las comunidades con las que tenía relación, sino también por el barrio. Eh, por ejemplo, eh, las asociaciones de vecinos se reúnen habitualmente Medialab y si no se reúnen habitualmente, en alguna época, Siempre tienen la puerta abierta, las ampas también, eh, eh, el patio es un lugar de encuentro para las tardes de los, de los estudiantes, de los colegios. Es una, es una simbiosis un poco para el barrio el tener un espacio que sirve para que eh, eh, puedan jugar y puedan reunirse a las familias, pero también para que conozcan Media Lab.